Señores, y que no te ríes, viste que esto es serio. Yeah. Muy bien, señores, bienvenidos una vez más a la nómina. Bueno, como siempre, vamos a traerles eh, temas del día a día en el trabajo y mucho más allá del trabajo. Así que, como siempre, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, y nuestras plataformas de distribución, en audio, Spotify y Apple Podcasts. Y en formato video en YouTube. Y como estamos empezando, como con unos temitas básicos, para empezar como baby steps, así, tranquilito, yo he ido trayendo un arsenal de, uh -huh. de gente, ¿eh? Gente que yo quiero mucho, gente con la que yo he compartido demasiados años, ¿eh? ¿Cuántos años Muchos. más o menos? Como 12. No, ¿Más? Sí, más, como ¿16? ¿16? Ay, Dios mío, no, viejas? No, no, no, 14, 14, no. No estamos en los TA todavía. No estamos, no en, estamos en los, ta. En los ta, exacto. Va, todavía te, te, te respetan eso o te han hecho ya tu chiste de que tú, tú estás llegando a los ta? No, no me lo tienen que decir, yo lo siento. Ah, tú lo sabes. Yo lo estoy sintiendo ya. <risa> sí, se sienten. <risa> bueno, señores, como nosotros estamos casi llegando a los está pero todavía no hemos llegado, yo quiero presentarles a una persona que tengo tiempo conociendo, tratando, a veces aguantando. Es supuestamente mi mejor amiga. Supuestamente. Supuestamente, señores, reciban con un fuerte aplauso a Lina Polanco, por favor. Gracias. Por favor. Y pues la, la, la verdad, y la verdad, tu 13.7. Que Estamos se escuche en el internado ese, ese <risa> aplauso. Mira, ¿cómo tú estás? Bien, y tú, mi corazón. Bien, bien, bien, súper bien. Qué bien bueno. de tenerte aquí, de empezar a abrir estos temas como para soltar un poquito el ambiente. Porque claro. yo lo que digo es que al final, si tú te pasas. Gran parte de tu día y gran parte de tu semana, la mayoría de los días de tu semana trabajando, es inevitable todo hablar de trabajo. Es inevitable. Siempre. O sea, yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú arrancas a hablar con alguien que tú tienes tiempo que tú no ves, ¿cómo es el discurso la conversación? Lo primero es tu vida. ¿Cómo tú estás? ¿Qué ¿Cómo sé yo tú qué? estás? ¿Y después? ¿Y qué tú estás haciendo? Ah, y el trabajo. ¿Cómo te está yendo? Trabajo. No sé qué. Siempre es un cliché, pero yo creo que eso como que mide de alguna manera la, la forma en cómo tú estás. Uh -huh. O sea, como que es el, es el termómetro. Entonces, yo quería traerte en el día de hoy para hablar de un tema muy, muy... Eh, es muy difícil de encuadrar, pero al mismo tiempo tiene como muchas aristas que lo complican, uh -huh. que lo hacen cada vez más complejo, y sobre todo porque uno siempre quiere estar bien de los dos lados. Y es el tema del trabajo y la vida personal. Y empezando a conectar con, con lo que te decía al principio... Quería tratar este tema y traerlo para acá, porque uno hasta cierto punto trata de desconectarse. Los que hacemos o intentamos hacer vida sana, uh -huh. empezamos a querer aprender a desconectar, pero eh, es un trabajo. Cuesta, eh, cuesta. Eh, es un trabajo, entonces. Sacrificio. Eh, partiendo de ahí, es, es muy difícil, como ya después de que tú le entregas tanto amor y tanto tiempo a una profesión, a un trabajo, a, a una vocación, un oficio, tú lucha por desconectarte y sobre todo, como decía, decía Roosevelt en el episodio anterior, que también va a estar disponible por acá, eh, que uno a veces quiere que las personas se den cuenta que uno es gente, uh -huh. uno trata de ejercerlo también, como que yo tengo una vida propia. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué, qué ¿Cómo tú ves el tema de la vida personal versus el trabajo? ¿Se puede separar realmente? Tú tienes que aprender a convivir con eso, acostarte con tu trabajo y levantarte con tu trabajo. O sea, ¿cómo tú lo ves? Mira, este fin de semana justo yo estaba hablando con mi papá de ese tema porque, en mi caso, yo uh -huh. soy doctora de profesión, médico de profesión, y hay un, hace mucho tiempo veían a los médicos como dioses sagrados que uh -huh. no podían tener una vida aparte de su profesión. Correcto. Y a lo largo de que fue pasando el tiempo, la gente se fue dando cuenta de que los médicos sí tenemos vida. Claro. O sea, necesitamos una vida. Porque depender tanto tiempo de vivir metido en un hospital 24-7 es un poco desgastante. Eh, y entiendo que, que a nosotros como médicos nos deberían de dar esa... Como darnos esas puertas abiertas de que sí podemos un fin de semana dando un traguito, de salir co a compartir con amigos. Uno claro. tiene familia, uno tiene pareja. O sea, uno tiene su vida. Entonces claro. entiendo que es un tema que realmente ha tenido mucho tabú a lo largo del tiempo. Ok. Y entonces, vamos a ponernos en esta situación. Supongamos que, ya partiendo de que tú eres la doctora Lina, vamos a imaginarnos que el tema de, del trabajo frente a la, la vida personal, vamos a llamarle quizá también social, es como si fuera una enfermedad. ¿Cómo yo me daría cuenta de que realmente yo no estoy viviendo mi vida personal por mi trabajo? ¿Qué, ¿Cuáles son esos síntomas que yo tengo que decir? Mira, ya después de que tuve esto, esto y esto, olvídese, que a usted lo que le toca es medicamento, tratamiento, antibiótico, eso es lo que usted tiene que beber porque usted no está teniendo vida personal. Mira, lo primero es que me ha pasado mucho, me uh -huh. pasa diario, es el estrés. <risa> okay. Desde ese momento que tú sientes que tú no puedes ser tú, tú no puedes llevar una vida eh, cotidiana normal, ya es un problema. Cuando ya te afecta el sueño, cuando tú siempre estás cansado, cuando no dedicas tiempo a parte de tu trabajo, a tu familia, a tus amigos, uh -huh. ya yo entiendo que ahí hay un problema que hay que que ve qué es lo que pasa. Ok, y por ejemplo, como lo, como lo hablábamos en el, conectando con el episodio anterior, que hablábamos de la competencia del trabajo, a veces yo digo, ok, tú puedes tener vida personal, ¿verdad? Tú tienes tiempo que no hablas con tu papá, con tu mamá, eh, con tu novio, con tu novia, con tu mejor amigo, tu mejor amiga. Válido, que no sale y no te da un traguito. Pero viéndolo de la perspectiva de la competencia en el trabajo, hay mucha gente que dice, ¿tú sabes qué? Tú ves ese frasquito que dice vida personal. Mira, yo lo voy a agarrar y lo voy a tirar en el piso. ¡Pra! Se rompió. Porque yo entiendo que sacrificando eso, voy a obtener uh -huh. más de aquello. Es un poco como complicado la idea con eso. Sí, es. Hay mucha gente que se desengaña engañar de, de, de esa situación. Pero en, en dado caso de que ya tú te des cuenta de que tú no estás teniendo vida propia, cómo yo salgo de ahí, cómo, cómo hago para diversificar, para variar la rutina... ¿Cómo, ¿Cómo hago para no sentirme tan mal sin, sin vida personal? O por lo menos sentir que estoy haciendo un chin de vida personal. Uh -huh. eh, cómo, tú, ¿Tú te has sentido en algún momento? ¿Cómo tú has batallado con eso? ¿Qué tú has hecho? Sí, yo he tenido muchos problemas con eso. Lo he aprendido uh -huh. a la mala, pero eh, yo entiendo que todo en la vida es como un balance. Hay veces que las personas no saben cuándo es el límite y quieren pasarse de ese límite. Claro. O sea, si yo siento que yo puedo llegar hasta aquí, hay veces que en mi mente dice, no, Alina, tú puedes llegar más. Claro, tú puedes más. Y tú te esforzas más. a llegar más. Pero hay veces que llegar hasta más de ahí afecta. Entonces, claro. yo veo la vida a veces como un triángulo. Ok. Tengo mi vida, mi salud, y vamos a decir que vida personal o qué sé yo. Uh -huh. Y todo es un balance. Si yo tengo una de esas tres es esferas del, o sea, del la vida personal, el trabajo y la salud. Exacto. Ajá. Si yo tengo uno de esos tres alterados va a haber problemas. Okay. Entonces, hay que tratar de mantener un balance con todo. Porque entiendo que todo se puede hacer. Todo. Siempre y cuando haya... Eh, tú te organices con uh -huh. tiempo, con un calendario. Tú y entiendas este que las cosas... Esto. Exacto. Tú dediques el tiempo necesario a cada cosa. Uh -huh. Es verdad que uno necesita de trabajo de dinero para poder vivir. Pero claro. también hay otras cosas que también son importantes, que ayudan a uno como ser humano a llenarse claro. de esa energía que uno necesita día a día. Entonces entiendo que más que nada es eh, como el balance de todo. Y por ejemplo, ¿alguna vez te ha tocado poner algún límite en tu trabajo, eh, qué sé yo, en las pasantías, etcétera, en los hospitales, eh, algún límite para de alguna manera sanar un poquito tu vida personal, sí. en alguna ocasión puntual que claro, o sea, tú hayas dicho, ¡hey! Definitivamente. O sea, mi caso es que yo quiero irme fuera uh -huh. a ejercer mi, mi profesión. Me gusta la psiquiatría, entonces estoy estudiando para prepararme a eso. Y llegó un momento que yo me saturé, okay. porque yo tenía la pasantía que aunque era un, un tiempo, vamos a decir que Bien en la semana, me quitaba un día completo porque era un servicio que yo tenía que amanecer. Al otro día yo estaba explotada, no quería estudiar, no quería cenar, entonces yo tenía que estar estudiando, mi cabeza estaba millón claro. y yo me saturé. Y yo dije, no, espérate, Alina, tú necesitas descansar. Entonces también tenía a mis amigos escribiéndome que no sé de ti que dónde tú estás y yo como que Contrale también tengo que cumplir con ellos pero también tengo mi familia claro, entonces también tengo a mi pareja entonces yo decía Contrale <risa> y, yo también me... el perrito. y también tengo mi, mi perrito, perrito mi bebé yo quiero que ustedes sepan que cuando el perrito cuando ella se enferma el, y, y la internan el perrito está así claro. deprimido claro entonces, entonces también hay que darle vida al perrito claro sí. a todo el mundo Bye. entonces yo necesitaba y sentía esa saludo a Jack <risa> Sentía como esa responsabilidad con todo el mundo de cumplir y de quedar bien. Uh -huh. Que hubo un momento que yo dije, no, Alina, tú no puedes. Entonces mi pareja me sentó un día y me dijo, mi amor, tú tienes que parar, de te respira. <risa> detente, un día a la vez. Entonces ahí fue que yo, este año, decidí comenzar a ver las cosas un poco más despacio, uh -huh. porque también afecta a mi salud. Aunque yo no lo quiera a veces entender, afecta a mi salud de manera indirecta, pero claro. lo afecta entonces ya yo estaba viendo todo eso junto y yo decía, no, o sea, hay que aprender a tener límites y a tener un balance claro, entonces, entonces ok ya eso, por ejemplo en, en, en la perspectiva individual de hecho, ahora que tú mencionas eso eh, se da mucho y, inclusive en este tipo de conversaciones tipo podcast y demás siempre sale a relucir eso, eso dice que se va a pasar desapercibido eso no pasa Hablando de la pandemia. Uh -huh. Siempre toca el bendito tema otra vez, la pandemia, la pandemia. Me pasó. Yo en un momento determinado, eh, yo acostumbro a, tra a trabajar mucho y, y me gusta, por ejemplo, trabajar de noche. Entonces, tú sabes que uno tuvo su cambio de horario, etcétera, que tú agarrabas y te levantabas a las 6 de la tarde, uh -huh. trabajaba o... Eh, hacía oficio, estaba en ocio hasta las 4 de la mañana o hasta las 6 del otro día, entonces te dormía, eso era un desorden. A mí me pasó que eh, por la situación de, de la pandemia, pues yo empecé a estructurar una oficina en mi habitación. Hay uh -huh. ah, un escritorio y una computadora y una qué sé yo qué, y el teclado y el mago y la qué sé yo cuánto y los papeles en la casa y no sé qué. De repente llegó un momento en el que yo decía oye viejo, tú no... Tu mente no se está desconectando. O sea, el, el, el blog está ahí pegado, ¡pum! Y tú no puedes, está constante. Y, uh, y aunque tú estés durmiendo, tú cierras los ojos así. Y dices, Mierquina, pero se me pasó en primer tal cosa. Pero yo no tengo sueño ahora mismo. Déjame yo pararme a escribir por lo menos dos párrafos más. Después yo tuve que, yo, yo tuve que poner un stop. Y no fue una conversación con otra persona en ese momento. Porque en, en ese momento yo estaba trabajando independiente. Fue una conversación conmigo mismo: de hey, si tú sigues. Te va a explotar, uh -huh. te va a explotar, tú no vas a servir para nada, tú no vas a servir ni para trabajar, ni para tener vida personal, tú no vas a hacer nada. Entonces, eh, yo creo que a muchos no, nos afectó bastante el, el, el encierro y eso, sobre todo en esa parte de no poder dividir. Como tú uh -huh. estabas encerrado en la casa, tú no podías dividir el ejercicio, de la vida personal, de la familia, del trabajo, etc. Ahora, ya en el, en el campo laboral, cuando tú te metes ahí, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, con compañeros de trabajo, de cómo reaccionan a tu vida personal? Ejemplo, si tú subiste una foto, al otro día te están diciendo, ¡Ey, pero te vi que tú estabas en, en Juan Dolio! Te vi que tú estabas ahí con tu papá y tu mamá en Igüey, no sé qué. Sí. Eh, a veces no, no se siente como incómodo que la gente te reaccione tanto a tu vida personal. O ¿Tú le pones un límite? o ¿Cómo tú lo sientes? Antes yo pensaba... Como que a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Yo subo lo que yo quiera. Uh -huh. Y después yo llegué a un punto y pensé como que, contrale pero tú te teniendo una, una carrera que amerita de que te vean con respeto. claro Porque tú estás tratando con gente. Y yo no quería que la gente me viera como una loquita. Uh -huh, claro. Entonces ahí yo comencé otra vez como ese ese pensamiento de, de que la gente me va a juzgar por ver mi mi mi vida personal como es. Y traté como de limitarme a subir ciertos contenidos a mis redes para limpiar mi imagen y que fuera distinto. Ahora bien, hay cosas que, por ejemplo, si yo subo una foto en la playa o subo una foto de que estoy con unos amigos tomándome unos tragos, siempre va a haber el famoso comentario por el grupo, de que, ah, Lina, te veo bien. Te está bebiendo tu traguito. Ay, Mañana tenemos hospital. Tenemos Acuérdate de, que te tienes que levantar temprano porque tú eso. tienes siempre gente que, que está más atento a ti que tú mismo. Uh -huh, uh -huh. Siempre va a haber alguien que estaba más pendiente que tú. No, y que tú vas a un sitio, y hiciste si algo, y al mes, ellos sí se acuerdan, pero tú no. Exactamente. No, porque tú vives metido en qué sé yo. qué cuándo me que pasa, yo fui Me pasa vez. mucho. Entonces, uh -huh. yo realmente aprendí de que esos comentarios a mí me dan igual. Okay. Porque siempre la gente va a estar pendiente. Todo el mundo siempre va a estar pendiente por el morbo de querer saber lo que está haciendo el otro en su vida personal. Y, ok, pero yo he escuchado este comentario, pero yo, yo lo que quiero saber auténticamente es si, si es real o no. Porque yo, yo le hago mucho sentido a, a eso de que la gente vive pendiente, pero también he escuchado comentarios, como que no. El que cree que todo el mundo está pendiente de ti eh, es un egocéntrico. Pero hay veces que tú dices, men, es que de verdad están pendientes de mí. tú ves que tú subes esa foto en la playa y todo el mundo la está compartiendo y todo el mundo te está haciendo comentarios. Sí, sí. Entonces, hay, hay como esa batalla donde tú sabes que quizá hay mucha gente que está pendiente, hay gente que dice que no, que eso son a pensamientos tuyos. porque la gente se proyecta mucho. Okay. La gente a, a veces como muy egoísta y no quiere aceptar su realidad y ve tal vez a otra gente y se proyecta en el otro y tal vez porque quisieran ser como esa persona. claro Me ha pasado mucho con muchas amigas que ven a otra y dicen, wow, pero esa foto en traje de baño, ya nada más sube foto en traje de baño. Entonces, como uh -huh. que no es más, yo no lo veo como chisme. Yo lo veo como que, y como en tu mente, muy en el fondo, tú te estás proyectando en esa persona y tú quisieras ser como esa persona, pero tú sientes que tú no puedes. ahora Para mí todo el mundo puede. Pero, ¿y, y, y condiciona? Claro. Porque, o sea, lo que tú comentabas ahorita de, de limpiar la imagen, de quizá mantenerte como claro. por lo claro, ¿verdaderamente hay que proyectar una imagen, cuidarla de forma tal que no afecte a tu trabajo? ¿Cómo? ¿Afecta a tu trabajo? ¿A tu trabajo de verdad lo afecta a tu vida personal? No. Depende. Depende. Okay. Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo sé que al otro día yo tengo que ir al hospital, tú no me vas a ver en la calle desbaratándome con tres botellas de, de, de vino. Uh -huh. Porque yo tengo que darle una imagen en el paciente de que... Imagínate tú que yo vaya con unos ojeras hasta aquí, que esté cansada, que le esté hablando balbuceando... Con los cabellos así. Lo cabello así. O sea, <risa> yo tengo que... Hasta hasta como tú te vistes como médico y como cualquier profesión habla uh -huh. mucho de ti. O sea, claro. por ejemplo, en tu caso como que tú eres abogado, tú te pones tu toga y tu virre, tu, tu cosa... Imagínate que te estoy trujado y eso para mí eso habla demasiado. Hasta la imagen de uno habla mucho en cuanto a lo, a la, lo profesional. Claro. Entonces yo entiendo que sí, puede, depende, depende de la situación, puede, puede afectar tu vida, o sea, tu vida personal con la laboral. Okay. 100%, para y, mí sí, sí pudiera afectar. Pero por ejemplo, ¿en, ¿en qué tipo de caso? Porque yo quizá lo vería bueno si yo tengo un problema en mi casa. Y es que es, que es otra conversación también. Hay veces que, por ejemplo, yo tengo, yo puedo tener un problema en mi casa. Y la gente dice típicamente, no, porque tú, eso está mal, tú no puedes llevar los problemas de tu casa al trabajo. Claro. Sí, pero entiéndeme, querido, querida, que yo me estoy llevando yo mismo de mi casa al trabajo. Entonces, no me puedo despegar el cerebro uh -huh. del cuerpo. Y a veces es, es, es muy difícil manejarlo. Es verdad que es lo correcto manejarlo, pero también soy un poquito compasivo conmigo. Yo soy gente, uh -huh. soy un ser humano. Entonces... Eh, hasta cierto punto, volvíamos al, al, a lo del principio, es muy difícil desconectar uh -huh. y tu poder separar una cosa de un lado y, y otra de otra. Ahora, a mí me preocupa mucho el tema también en el trabajo de los compañeros, sobre todo en, en tu caso de, de la profesión de la medicina, por ejemplo, todo esto que tú haces, que si la pasantía, que si, sé si yo qué, eh, del servicio. Tienes que pasarte 24 horas, 12 horas, no sé, 18, porque yo no soy médico, con la misma gente hasta cierto punto hace que tú... Te conviertas en una familia, sí. Claro. Y con lo bueno comunidad? y con lo malo. Con lo malo y con lo bueno, o sea, con sí. todo. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú lidias con eso? Para mí es una locura. Eh, a mí me gusta leer mucho sobre las emociones y de... Los lenguajes, el lenguaje corporal y todo eso. O sea, yo he aprendido a lidiar con mucho tipo, diferente tipo de personas. Tú lo sabes. Mm, claro. Entonces, yo aprendí mucho de, de que si yo te veo y te trato, yo más o menos sé para lo que tú das. Creo que también es un don que, que, mi, que mi papá me regaló. Uh -huh. Que yo sé para lo que una gente puede dar. Y en, en mi caso, yo sé con quién lidiar y con quién no. Ok. O sea, ya yo sé dividir. Ok, con esta persona yo voy a trabajar es mi compañero de trabajo. Pero con esta persona yo puedo decir, vamos a juntarnos el sábado a una cerveza. Ok. Entonces, va a depender, por ejemplo, de, de del perfil de cada persona. Claro. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, una mala experiencia contando algo de tu vida personal a alguien en el trabajo? No. Yo suelo ser muy meticulosa. Sí, yo me cuido. ¿Y tú cuido. crees que en general, no, a porque... pesar de que haya dos personas diferentes, como tú decías, dos perfiles, uno en el que tú confías un poco y otro en el que nada... A ninguno de los dos, tú, tú entenderías que lo correcto debería ser reservarte. Yo puedo contarlo, pero uh -huh. me reservo ciertos comentarios. Ciertas cosas. Yo sé a quién yo puedo contarle cosas detalladamente, explícitamente, y a quién no. Yo puedo contarte a ti lo mismo que yo le puedo contar a, a Perencejo, uh -huh. pero a ti yo te puedo contar con más detalle y al Perencejo. Yo le voy a contar lo mismo, pero le omito ciertas cosas Claro. para cuidarme, porque... No es porque, ah, que me va a hacer daño. Es que uno nunca sabe. Claro. Uno nunca sabe. Entonces, más que nada, yo trato de cuidar eso. Porque siento como que mi imagen vale más que... Mi persona vale más que eso. Claro. Entonces, entiendo que yo aprendí a dividir lo que es compañero de trabajo y mis amigos. O una persona que yo conocí en mi trabajo que puedo decir, ok, esta persona pudiera convertirse en un posible amigo. Claro. Entonces, y, por ejemplo... Cuando hablamos del tema de, de, de proyectarse profesionalmente, yo cuestiono mucho el, el tema de las redes sociales, de qué tan beneficiosa y peligrosa pueden ser. Porque ¿verdad? ahí tú te abres uh -huh. a un campo de personal el, el cual a veces tú ni siquiera puedes controlar. Uh -huh. Entonces, hay veces que personas optan por proyectar nada más lo profesional uh -huh. y no lo personal. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Hay gente que yo que yo veo de esa manera y yo digo, óyeme, qué rígido fulano, fulano, qué rígido es fulana. Es verdad, quizás no lo conozco bien, pero puede de alguna manera proyectar realmente cómo es esa persona a nivel personal. Eso indica que no tiene vida personal en la mayoría de los casos. Claro, hay gente que también eso depende de, de su crianza o de la forma en que sean. Pero yo entiendo que, por ejemplo, yo no tengo problema con subir un 24 de diciembre una foto con mi familia, porque obviamente yo tengo mi familia. Ya, claro. O un cumpleaños de un amigo que yo quiera felicitarlo y que todo el mundo sepa que cumpleaños es un detalle, yo lo hago. Ahora, a mí me gusta subir a veces muchas frases que son cosas de, de emocionales, que, son, que me causan ruido en mi cabeza. Claro. Eh, o que si yo estoy en el hospital y quiero subir una foto con mis compañeros, yo lo hago. O sea, yo en ese sentido... Entiendo que yo no tengo problema. O sea, no lo veo mal que tú puedas subir cosas Y con las de cosas ambas. que tú subes. por ejemplo, Imagínate que tú te topaste con una frase. Eh, pero quizá la frase habla de, qué sé yo, de toparse con algún problema y superarlo. Uh -huh. ¿Y te gustó? Tú la subiste. Están los compañeros del trabajo. Imagínate que están todos tus compañeros ahí esperándote para el servicio. Y de alguna manera tú no has tenido ningún tipo de situación mala que tú hayas superado en este momento. O sea, uh -huh. simplemente la subiste porque te gusta, no porque te representa. Uh -huh. O porque tú te sentiste identificado actualmente. Uh -huh. ¿No te ha pasado que a veces te dicen como que, hey, todo bien? Claro, sí, claro. Todo bien, sí, ¿Todo claro. bien en casa. <risa> todo bien. ¿Está todo claro, bien? pero hasta tú mismo, sí, claro. Claro, me pasa, sí, me pasa. Ah, conmigo, ¿te ha pasado? O sea, tú mismo a veces yo subo cosas que tú me preguntas ah, bueno, sí, todo verdad, bien. Es sí, verdad. es verdad. O sea, tú me has preguntado. Claro. <risa> me delataste ahí, ahí me delataste. No, pero ajá. Mi hermano. Verdad, no, pero verdad, sí me pasa, sí me pasa mucho. Me pasa. ¿Y tú, ¿Y tú cómo lo sientes? ¿Normal? Normal. A mí a veces me, me A veces a ruido. mí A mí no, exacto. Me hace ruido de que la uh -huh. gente a veces utilice las redes para demostrar sus emociones. Claro. Que pasa mucho. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hay una ruptura o cuando, cuando te botan del trabajo o tú te sientes mal, muy mal, tú utilizas esos recursos para que la gente se dé cuenta y vaya y recurra <risa> donde ti. Eso yo lo veo yo lo veo mal, pero eso es como un mecanismo de defensa, más que nada. Bueno. Pero... Eh, yo no lo veo mal que me pregunten y además yo soy muy transparente, o sea. Okay, tú no lo ves mal. O sea, no, no, no, yo no lo hay mucha veo gente mal. Que lo ve mal. No, no, yo no lo veo mal, porque en mi caso yo soy muy transparente y uh -huh. si tú me preguntas qué te pasa, yo te puedo decir qué me pasa. Yo yo no oculto nada. Claro. Ahora, hay momentos que tal vez yo no yo lo suba porque o me pase algo de verdad o porque como tú dices, lo subí porque me causó ruido y tal vez a otra persona le puede causar ruido también. Uh -huh. Entonces, yo no lo veo mal. Okay. Realmente. Entonces, antes de cerrar y antes de pasar a la dinámica, porque te tengo una dinámica aquí. Realmente, para ti, si hablamos de la totalidad de las personas, imagínate que hay 10 personas aquí. De todas esas personas, ya viéndolo por el tema de las redes sociales, cuando uno acostumbra a subir cosas personales en las historias, por ejemplo, de esas 10 personas, ¿qué tantas ocultan a los compañeros de trabajo y los jefes de trabajo en las historias, para ti? ¿Para mí? Ajá. De 10 personas. Yo entiendo que depende también de la profesión que tengan. Ok. ¿Tú crees que en alguna profesión es más like en otra? Pues eso, está, eso está bueno. O sea, eso está en, interesante. Entendería que sí, realmente. Ok. ¿Y en, ¿Y en cuál, por ejemplo, más y en cuál es menos para ti? Eh, yo entiendo que la gente que... Lo, ustedes, los abogados, a veces lo utilizan. Mucho más. Los ingenieros, porque la ingeniería es una, es una gama muy grande y hay mucha industria y, y, y trabajo. Entonces entiendo que la ingeniería es, un, es una especialidad que tiene mucha competencia. Claro, tú tienes que Exacto, que tiene bien. que proyectar, claro. Eh. Pero sí, yo entiendo que de 10 de personas, yo diría que como un 4... Cuatro personas sí, de cada nivel. Y lo hacen, y también, más que, más que los abogados ingenieros, las, las que estudian educación. Uh, sí. sí los que sí, estudian sí. educación, las profesoras, sí, utilizan sí, sí. mucho eso, porque Uy. tengo muchas compañeras que lo han hecho, y me lo han dicho y me lo enseñan. Pero entiendo la razón por la que lo hacen, porque es una profesión que, más que nada, tú estás lidiando con padres. Claro. Y, y juzgan mucho. Y entiendo que está mal, porque. Tú puedes tener tu profesión de día, pero no es que tú seas dos personas en, eh, en una. claro Tú puedes ser la misma persona, pero una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, yo como profesora te estoy respondiendo bien. Yo tengo mi derecho de en mi casa tener mi vida personal. Claro. O en mi casa, o sea, en lo, en lo personal, en lo privado. Entonces, yo entiendo que también es una profesión que que lo que lo hace. O sea, que de un 4 de 10. Mira, eso, eso, <risa> si tú supieras que eso, eso está muy bueno, yo también he tenido casos de... De amigas, eh, más más mujeres que, que otra cosa que uh -huh. va muy envuelta a la, a la educación básica, uh -huh. que trabajan con niños y eso. Claro. Sí, es, es muy complicado. Uh -huh. Bueno, uh -huh. vamos a ver que yo te tengo aquí, porque yo te tengo una pequeñita dinámica ya para cerrar el episodio. Claro. Oye, lo que vamos a hacer. Tú, tú veías o ves o sabes uh -huh. de un programa que se llama Saber y Ganar en la televisión española. Sí, claro, sí, ya ah. sí. Ok, mira, vamos a hacer una pequeñita dinámica. Yo escogí, y el público aquí va a tener que ayudarme con el tiempo, yo creo que con dos minutos, son cuatro palabras, dos minutos más o menos está bien. Cuatro palabras. ¿O le podemos dar tres minutos? Tres minutos. Ok, vamos, vamos, a, darle, eh, vamos a darle dos minutos. Yo tengo cuatro palabras aquí. Entonces, yo te voy a leer el significado de cada palabra y vas a tener que adivinar qué palabra es. Qué lindo. Yo, para ponerlo un poquito más Arush, sencillo, un poquito más sencillo. Qué lindo. Ey, como lo del diccionario, ey. Claro. Oye, yo cogí estas palabras vinculadas al ambiente de trabajo de los médicos, para que sea más fácil para ti. Entonces, vamos a ver si en, dos minutos, si en dos minutos tú lo puedes hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, mientras yo vaya dando las definiciones, tú me dices o que la repita para decir la palabra o me dices paso para yo leer ok, tú no la me vas definición. a decir las palabras solamente no, la voy, definición te voy a decir la definición y tú me vas a decir la palabra ok si tú quieres en una segunda ronda o sea, yo voy a decir primera definición y tú me dices si no la tienes me dices paso ok pasa, pasa si ya pasaste una primera ronda completa te, te puedo decir la primera palabra la primera letra de cada palabra ok tal Perfecto. vez vamos a ver vamos a ver bien, heavy. nos fuimos Dos minutos ahí, público. Ok. Uno, dos, tres. Primero, sinónimo del profesional de la medicina. Médico. No. Sinónimo de profesional de la medicina, sí. doctor. No. ¿Cómo sinónimo? Sinónimo. Paso. Ok. Herramienta común de la medicina utilizada por personal médico que permite medir signos vitales. Estetoscopio. Correcta. Eh, establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios. Cómo fue, repite. Establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios. Paso. Ok. Objeto de oficina utilizado para cortar papeles de gran tamaño. Eso sí es general. Pisa papeles. No. Para cortar. Ah. Eh, oh. eh, eh, la máquina la, la. Yo no me sé ese nombre. Mm, está cerca. La la. Ajá. Es que no me hace ese nombre, okay, pasa. cierra. Pasa, te Pasa. ¿Córtate que el tijera? No. Ah, bueno, no pues Ok, te voy, a, te voy entonces a dar la primera Ajá. letra. Sinónimo del profesional de la medicina empieza con G. No sé. No. ¿Con G? Sí. Yo no le si, llevo. Si pasa, si pasa otra vez, te voy a dar otra pista. Ajá, dale. Pasa, ok. Establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes. Ah, hospital. No. A ¿Emergencia? No. ¿Ambulancia? No. ¿Dispensario? No. no. ¿Establecimiento de manera ¿De ambulatoria? Sí. Establecimiento que tiene como fin... Atención primaria, no. una Es una palabra. Sí, sí, sí. Ok. Ah, empieza con C. C. Ajá, empieza con C. Y no es clínica. Ya lo dijiste. Es que no sé, dale paso. Okay. Objeto de oficina utilizado para cortar papeles de gran tamaño. Empieza con G. La gli, gli, gli, guillotina. Ey, eso es trampa, está bien, correcto. Tiempo. ¿Cuál era el, de la, el del doctor? Galeno. Pero tú estás abusando. No. De hecho, ¿Cómo? supuestamente... Perdón, por mami, que Galeno el doctor de los doctores. Mami, discúlpame, hey, es verdad. Hey, saludo a Josefina Gratero, patrocinadora oficial de este podcast. Demos un aplauso a Josefina, por favor. Esa es, esa es la querida madre de Alina, mi madre adoptiva, que la quiero, la adoro. Te mando un beso, mamá, estoy en televisión. <risa> eh, y el establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorio se llama Consultorio. Te, esto, burlaste, te burlaste, Todo esto fue sacado... Te burlaste. Sacado con mi dato, ¿eh? Para que no te digan burlaste, que no... Te burlaste, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿te gustó? Sí, ¿te gustó? muy sí, chulo. Sí. Entonces, tienes que darle pa painitas ahí, ¿eh? <risa> claro, sí. El de Guillotina te la puse fácil porque yo dije, conchole estaba difícil buscar palabras. Y no, lo palabra. que pasa es que tú sabes que ya lo mío es más... Ah, es otro, es otro sí, nivel. Sí, ah, sí, no, es otro nivel. Disculpame, discúlpame. discúlpame. <risa> <risa> Ya si no vamos a otro nivel, te traigo a otro, a otro invitado. Ah, sí, mira. Claro. Sí, necesito que traigas más, más personas acá que me recomienden gente para que vengan a hablar de muchísimos claro, temas. Claro, claro. Eh, necesito que me, sugería, que me sugieras temas. Necesito que ustedes me sugieran temas. Eh, esto de la nómina lo estamos estructurando para que cada vez más, más gente participe, más gente se una a esta comunidad. Y tú sabes que todo el mundo cabe en la nómina y todo el que está en nómina cobra, ¿sí o okay. qué? Ahí hay uno por ahí que quiere cobrar de hace rato. Eh, así que, nada, Lina, gracias. Siempre. Gracias por, por apoyarme, gracias por estar aquí en estos 14 años aguantándome. Todo el tiempo, lamentablemente. <risa> eh, Mentira, y nada, te ojalá tú estés por aquí en otra ocasión, ¿quién sabe? Claro que sí, claro que sí. Así que, nada, nos veremos otro momento. Recuerden Dale seguimiento a nuestras redes sociales, a nuestra plataforma de distribución y, sobre todo, revisen su cuenta bancaria de preferencia porque ustedes nunca saben cuándo caiga la nómina. Así que hasta la próxima quincena.